Cambiando de tema, un poco más alegre. La canción Coronado Now. Del Alfa. Del Alfa el Jefe, el de Bes la Bestia. La Bestia, bueno. Como yeah. dice. él, Es borrada de YouTube. El tema Coronado, tienen una... Ah, ok. El tema Coronado Now del artista urbano, el Alfa, con el jalapero estadounidense, el Lil Pom. No, no, no, de nuevo. ¿Cómo que se llama el artista? El alfa con el rapero estadounidense Leo Pong, Leo Pong fue eliminado de la plataforma de YouTube por presuntamente violar los derechos de autor. Al buscar el video que sumaba alrededor de 50 millones de visitas en esa plataforma, aparece el mensaje de un reclamo realizado por Raúl Ruiz Félix. La gente lo anda buscando, no, lo estoy no lo buscando. Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de derechos de autor realizado por Raúl Ruiz Félix, famoso, se lee el mensaje. Los seguidores del Alfa han puesto el curioso caso de las redes, en tanto que aparece un tema no oficial, <tose> supuestamente Remix de Coronao, donde participan varios artistas boricuas. Se dice que la canción tendrá un Remix que podrá ser una estrategia musical con el objetivo de publicitar el remy de Coronado. Yo creo que estrategia, no. Yo no lo pongo en duda. No, no. Yo no pongo en duda que es una estrategia del Alfa. No, una estrategia como tú vas a hacer una estrategia. claro que sí, como la hace. No, no, no. la hace, de quién está hablando? Tú estás borrando un video que te genera dinero. 50 millones. Ahí tiene dinero. Pero es que te está generando dinero. Pero oye, oye. Lo del Alfa no es tan el reclamo. Y no improvisas. oye, oye, oye. Lo del Alfa, lo del Alfa no es tanto talento porque tú sabes que carece de él. no como que carece de talento neto eh? ¿Eh? él tiene talento bueno, que no él no canta él bien es creativo, en, vivo, eh. en vivo es creativo bueno, claro pero en vivo es una cosa que te tiene que mejorar. No canta bien pero él, él se ha manejado más con estrategia pues te van sí. a acabar los seguidores tú estás hablando él, del hombre tú tiene estrategia porque estoy diciendo la verdad si hay que matarme pues la verdad me van a matar porque estoy diciendo la verdad uh -huh. él ...ha usado muchas estrategias... ¿eh? ...y esta, esta, puede ser, no estoy diciendo que lo es... ...sino que puede ser una estrategia... Uh -huh. ...del alfa... ...para tú sabes que se hable de él... ...pero borrar un video de 50 millones de views ...sí, no mm. le importa... ...he tirado más cuarto ...no, arriba. neto porque es que tú estás borrando un video... Que te deja, que te genera un económico bueno, muy grande, bueno, Neto. Ese video está internacional. Bueno, pero cierto pero o cuatro. no, cierto o no, también le va a servir como mercadeo. ¿Pero de qué se ha hablado? De dos cosas: del de, de, de terremoto y, y, de la y del alfa. Y del alfa. Y del alfa. Y de, Ah, entonces puede ser una estrategia. Lo borrará él o para no, eso mismo, le va a producir un beneficio. Para hacer el, el con 900 boricuas, él le meta el Imagínate tú. Por eso que <ríe> eh, eh, él es eh, uno de los primeros. O sea de lo que Ajá. se maneja mejor en cuanto a estrategia y publicidad se okay. refiere el Alfa el jefe y ¿por qué tú pones en duda eso? No puedo ponerlo en duda porque tú estás perdiendo dinero. O sea, tú borrar un contenido así, aparte y, de eso te dice el mismo va, video te dice a ti no, no le va a traer que hay, una, hay un reclamo, o sea que fue, se va a hacer un auto reclamo, al menos que lo borre el no, mismo. Oye, eso no, borrarlo sí se puede notar, eh, pero no, no fue borrarlo. ¿A qué artista Ese video que, que paga para reclamo? que le entren a tiro para que suenen? Entra, la tiro, esa jipeta, <risa> para que suene en ese día. No, no pero que el alfa no tiene, no, tiene eso, no, pues, no tiene necesidad de sonido. No alfa, pero, pero el el hombre, tiene necesidad de sonido. Oye, que no tiene necesidad de sonido. El alfa, mientras está respirando, quiere sonido. El alfa es el hombre. Pero yo no he dicho que no. Sino el alfa, mientras esté respirando, tiene que estar sonando. Porque <risa> eso por, ya el, por el punto eso de borrar un, por algo que eso, está dejando tanto dinero claro por eso es uno de los mejores Ella ha tirado dinero por encima de un carro más de lo pero un dinero regenera. chelito neto no es lo mismo no es un lo mismo una, una estrategia que puede ser americana es ¿eh? sí. americana esa es estrategia <risa>